Hola, ¿qué tal, nordestanos. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo aquí estamos, gracias a Dios. Como de costumbre con nuestro compromiso diario, listo para informarle de todo el acontecer a nivel nacional e internacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, miren... ...dimite el primer ministro de Haití... ...al no lograr formar el gobierno... ...ampliaremos a continuación... ...señores, el presidente Danilo Medina... ...en un discurso anoche... ...da a entender que no modificará la constitución... ...y que no se va a reelegir... ...así luce la Cámara de Diputados... ...convoca a sección este martes... ...con agenda de ocho puntos... ...ampliaremos a continuación... No se lo pierda también, señores. A continuación. Y ahí está. Miren, en el ámbito local-regional. Para hoy también las noticias realizan la gala. Última los detalles sobre el torneo de baloncesto superior con refuerzos. Aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está. PLDistas resaltan el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina, donde aclara... No va a reelegirse. Ampliaremos. velan Joven murió tras sufrir un accidente de tránsito el pasado o la pasada semana aquí en San Francisco. Lamentable ¿sí? hecho. Realizan protesta en la Avenida Libertad, sector Rivera del Jaya. La mañana de hoy, una protesta sorpresa. ¿Y por qué? Ampliaremos. Gobernador acepta debilidad para la construcción del puente de Ugamba. Pero critica las protestas, es significada la mañana de hoy. Miren, esta mujer fue ultimada de un disparo anoche en la comunidad de Génimo, a manos, según el informe de este agente policial aquí en San Francisco de Macorís. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese, porque ya inició la fuerza informativa, sobre todo... Iniciando con las noticias, ¿verdad?, en el ámbito internacional. Miren, señores, el primer ministro designado de Haití, Jean-Michel Lapin, presentó este lunes su dimisión después de no haber conseguido formar un gobierno más de tres meses después de su nombramiento, informó la presidencia en un comunicado. El presidente haitiano, Jovenel Moisés, convocó a los eh, presidentes del Senado, Car eh, eh, Murrat, y de la Cámara de Diputados, Agarri Bodewat, a una reunión esta tarde para llevar a cabo consultas con el objetivo de nombrar a un nuevo primer ministro en Haití. Ahí está, señores, y vemos parte del encuentro del mandatario Jovenel Moisés con esos miembros eh, de su gabinete en ese país, señores. Ahí está. Miren, en otro orden, pero ya en el ámbito nacional, muchas opiniones encontradas sobre el discurso pronunciado en la noche de ayer, por el primer mandatario de la República, Danilo Medina, donde prácticamente prácticamente deja entender de que el mandatario no se va a reelegir. Así que en este discurso, que duró alrededor de 15 minutos, a través de una cadena de televisión a nivel nacional, el presidente Danilo Medina anunció prácticamente que no buscará una nueva reforma, eh, constitucional para poder ya presentarse en las elecciones generales del 2020 en este discurso a la nación eh, el presidente de la república eh, fijó su posición y vamos a ver señores entonces parte un fragmento de lo pronunciado por el mandatario adelante les dije cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la presidencia de la República, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honestidad y la humildad. Mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los millones de personas que me han mostrado su apoyo durante los últimos siete años y que siguen demostrándomelo día a día. Tienen mi palabra de que continuaremos dedicados en cuerpo y alma a servir a la República Dominicana. Durante los próximos meses seguiremos impulsando cada iniciativa, visitando cada rincón del país, ampliando los servicios públicos en definitiva, completando la obra de gobierno que fue nuestro compromiso con los dominicanos y las dominicanas y que estamos decididos a cumplir. Tenemos todavía por delante un año de trabajo intenso para avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Que ningún proceso político, ningún interés particular o grupal frene nuestro avance. Ahora, precisamente ahora, es cuando este proyecto de nación se hace más fuerte y más importante. Y lo es porque no le pertenece a este presidente ni a este gobierno. Les pertenece definitivamente a todos ustedes, dominicanas y dominicanos. El discurso, algunos de los fragmentos, mejor dicho porque el discurso duró alrededor de 15 minutos, eh, un discurso que muchos han analizado como positivo, más adelante escucharemos parte de los pronunciamientos por parte de los peledeístas aquí en San Francisco de Macorís. Otros opinan que puede ser una estrategia presidencial y que de todas formas en lo que transcurre del día de hoy y, de, y el próximo viernes se va a introducir el proceso de reelección. Aunque decía el mandatario al principio principalmente del discurso y que en esa parte no... Lamentablemente, verdad, no teníamos ahí. Decía que él es un hombre de principio y que más allá del 2020, él no iba a seguir en el poder. Esto desató inmediatamente muchas opiniones y sobre todo alegría por parte de las filas de los leonelistas, quienes inmediatamente ovacionaron esto, catalogaron, calificaron como positiva las declaraciones del mandatario. Más adelante no se pierdan también las declaraciones por parte de algunos eh, de los PLDistas aquí en San Francisco de Macorís, pues le cuestionamos también sobre le, eh, el discurso del mandatario de la República. A propósito de esto mismo, vamos a ver a nombre del de mejor supermercado de toda la región que se encuentra en Tenares, señores. Les hablo de Minerva Restaurant. increíble, el más completo de toda la zona. En Tenares es el mejor lugar donde usted puede degustar de los mejores platos, el mejor sabor y comida criolla y extranjera. Los mejores mofongos de toda la zona en la provincia de Hermanas Mirabal y la región, usted puede degustarlo en Minerva Restaurante, exquisito señores Miren este espacio, qué confortable se ve ¿eh? Es el restaurante más acogedor Además, contamos con algunas áreas exclusivas El área de VIP, el rinconcito romántico, mírenlo ahí Pizzería y otras Minerva Restaurant, en Tenares En la calle 16 de Agosto, esquina 27 de Febrero Con los teléfonos 809-587-8419 y 809-587-7081, el mejor lugar para pasarla bien, para degustar de los mejores platos en Tenares, es Minerva Restaurada, visítenos, qué bien, no se complique con el regalo de papá, este fin de semana es el Día de los Padres. Y usted sabe muy bien que lo que más le gusta a papá es ver los juegos y sus películas en una pantalla grandota. Ahí está, pues en L.I.R. Comercial usted lo puede resolver fácil, lo que necesita y sin quedarse sin dinero para complacer a papá. Aproveche las facilidades de pago a crédito y sea inteligente. Regálele a papá el televisor y celebre con él un rato. Así queda bien usted con papá y no se queda sin dinero. Busque cualquiera de estas ofertas en una de nuestras tiendas de L.I.R. Comercial en todo el país. Porque en L.I.R. Comercial todos, todos los padres califican L.I.R. Comercial. Vamos a ver, señor director, las imágenes de cómo se encuentra en estos momentos la cámara, las afueras del Congreso de la República Dominicana, donde la Cámara de Diputados ha convocado para hoy la sección con un, con una agenda de ocho puntos, ocho puntos. Hay que decir que en esta sección existen fuertes rumores de que el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora será sometido a través de una de las cámaras legislativas a pesar de del discurso que pronunció anoche el presidente Danilo Medina, donde dijo que no optaría por la reelección. Así que esta podría ser la penúltima sección, ya que la legislatura, como le hemos informado durante estos días, terminará el próximo viernes 26. La agenda de ocho puntos fue colgada en el portal, el portal eh, de la Cámara de Diputados y entre los proyectos a conocer se encuentran proyecto de ley de retorno digno, eh, repatriación de funerales y creación de un observatorio de investigación de los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero. Proyecto de ley que dispone la asistencia del Estado para repatriación de cadáveres de dominicanos que fallecieron en el exterior y proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana. Ahí vemos imágenes, repito, de cómo se encuentra en el día de hoy las afueras del de Palacio de Justicia en nuestro país, señores. Vamos a ver entonces y seguiremos dándole continuidad a esta información. Como también no me canso de decirle que la óptica número uno es óptica máxima visión. Señores, estamos en feria. Estamos en Feria en Óptica Máxima Visión, increíble las ofertas. Visítenos. Recuerde que somos la óptica número uno con todas las marcas, médicos cubanos, mes de julio, todo gratis, del primero al 20, señores. Ahí está, solo por el mes de julio, solo por este mes, monturas, mírenlo ahí. Visítenos, pues estamos en la calle Castillo.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 Visítenos. Aquí en San Francisco de Macorís estamos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, número 9, en el sector Hermanas Mirabal. El consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Recordarles a todos que el combustible para su vehículo es el combustible total. Dale un cambio total al motor de tu vehículo. Usa lubricante total. Y tendrás durabilidad. Distribuye el Grupo Cometa. Total. Señores, continuando con las noticias. En el ámbito local, regional, nacional, perdón. Miren, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos solicitó convocar al Comité Nacional de Salarios. Todo esto para iniciar las discusiones de los nuevos aumentos salariales. ...para los trabajadores de las zonas francas, turismo, construcción y el sector azucarero. Jacobo Ramos, presidente de la entidad, dijo que los sectores señalados demandan un 30% de un aumento salarial. Veamos. Aprovechar esta oportunidad para denunciar la actitud asumida por Valentín Herrera, director general de, de, de trabajo, con relación a los certificados de los sindicatos de más de 12 eh, empresas hoteleras de Punta Cana y otras comunidades del país donde se han constituido más de 12 sindicatos que aglutinan a casi 15 mil trabajadores que en este momento no se le quiere dar el registro a esos sindicatos para que puedan funcionar de manera adecuada en la semana. Bueno, ahí está, señores, estos sindicalistas, y continuaremos dándole seguimiento a todo lo que puede ocurrir en torno a esta nueva demanda de ellos. Miren, eh, vamos a ver a petición, me dicen las personas que quieren ver cómo se encuentran las afueras del Congreso de la República Dominicana. Ahí está, así se encuentra la Cámara de Diputados, o principalmente en las afueras, eh, limitado hoy, eh, o, o mejor dicho, reducida la cantidad de de militares y de agentes. Ahí está, apenas observamos una patrulla, algunos que otros agentes apostados, patrullando, eh, desplegándose. Mírenlo ahí, el tránsito fluye mucho más. Eh, recuerden ustedes que en los otros en días atrás había la tensión, era más fuerte. Vamos a ver si en lo adelante podremos... Tener alguna conexión en vivo con nuestra colega comunicadora, Joanny Paulino, quien se encuentra apostada por allá y, y ver entonces que sea ella quien nos narre y nos diga cómo se encuentra ya el interior y principalmente en la Cámara de Diputados. Así luce el interior, repito, las afueras del Congreso de la República la mañana de hoy, ante muchas expectativas, a pesar de del discurso pronunciado anoche por el mandatario de la República, Danilo Medina. Vamos a ver, señor director, en estos momentos, ¿verdad?, para hacer contacto inmediatamente con nuestra gente, quienes nos escriben a través de nuestra plataforma del WhatsApp. Aquí está Joel Martínez, donde nos envía un documento extenso bueno dice por aquí atención ya disponible la asignación docente del semestre 2019-20 aquí debajo puede descargarlo y nos envía el link de la información así que ahí está muchísimas gracias Joel Martínez Amparo Betances Amparito envía esta foto dice por aquí felicítame que está de fiesta felicítamela que está de fiesta de cumpleaños de parte de su hermano Amparo Betances bueno la hermana de Amparo ahí está Felicidades para ella, eh. la indomable Burgos, dice por ahí. Felicidades para ella, que cumpla muchos más. De Amparo Betances, pasamos a Junior Arias, desde Pimentel, nos dice por aquí. Vladi, felicítamela. Saludo, Vladi, siempre activo con tu programa. Ahí está, bien para ella. Felicidades, por allá, Junior Arias, desde la urbanización Piantini, corrijo, desde Los Piantini. Ahí está, muy bien. Continuamos por aquí con Darío Guzmán desde el sector Hermanas Mirabal. Buenos días, por favor, felicítame a la princesa de mi sobrina, quien está de fiesta de cumpleaños, Fiameli Moya Guzmán, de parte de su tío, el ingeniero Darío Guzmán. Felicidades para ella. Muy bien, de Darío pasamos a Deyanira Tejada desde la urbanización Toribio Piantini. Brady para que me felicite a esa joven que está de cumpleaños hoy. Ella se llama Ángela de Jesús, de parte de su madre Mercedes Hilario y su prima Mari de Jesús. Bien, que cumpla muchos más. Vámonos a la pausa comercial. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Anoche, la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte realizó la gala, la gran gala, para ultimar los detalles y presentar los equipos en esta ocasión cinco eh, que estarán viendo acción en el torneo de baloncesto superior con refuerzo de San Francisco de Macorís. Vemos las autoridades, invitados especiales que se dieron cita y ahí está la gran copa que se estará disputando y donde participarán los clubes de San Martín de Porres, Duarte... Eh, Máximo Gómez, y ahí está, se me escapa el otro Jorge Luis, y Santa Ana, Santa Ana, San Martín, Máximo Gómez, San Vicente no va este año, ahí está, serán cuatro en total, y ahí vemos parte de los jugadores que en el día de ayer en esta gran gala observábamos, mírenlo ahí, eh, también disfrutaron de esta atracción artística, de este espectáculo montado por nuestro querido Miguel Paulino Gueguelo, y ahí está, parte de lo que, repito, fue la gran gala de baloncesto para dar a conocer eh, todo concerniente a este torneo que inicia mañana, ¿verdad, Jorge? Inicia mañana 24, teniendo como escenario el techado San Martín. Escuchemos entonces. Adelante. Hay un año de torneo y es la primera vez que nosotros hacemos esto, la presentación es una forma diferente, gracias a la persona que nos acompañaron. En el caso directo de Santa Ana, yo creo que el público está consciente del compromiso que nosotros tenemos, lo hemos demostrado, hemos jugado los últimos dos torneos, de la serie final. Eh, diríamos cuatro, porque los dos del barrial y los dos del torneo superior lo hemos jugado a la final y eso no es una casualidad santana tiene apoyo, como en el caso de Agua Rosa, en el caso de más apoyo de la corporación de cada uno de ellos Agrodosa tiene la suerte y yo siento que en realidad Farmacia Manantial el compromiso nuestro como gerente es poner el mejor equipo disponible para es apoyarlo a partir del próximo miércoles. Bueno, tenemos un torneo que creo que va a ser muy exitoso este año, ya que culminamos con el barrial y fue todo lleno, así que este año estamos preparando bien fuerte para que este torneo sea muy exitoso. ¿El Duarte en el específico que trae? El Duarte traemos dos refuerzos bien fuertes, traemos un cubano con mucho talento, José Pamero. Y tenemos algo por ahí en secreto lo queremos traer el primer día de juego para, para ganar. Estamos este año por traer la corona al Club Juan Pablo Duarte, como lo hicimos hace dos años. Bueno, ahí está señores. Así que vamos a augurar, vamos a desear lo mejor para este torneo que re, renazca el baloncesto en San Francisco de Macorís. Recordamos, señores, aquellos años dorados del baloncesto nuestro, por allá en el Mario Ortega, el Águila, a principios del 2000, finales de los 90, eh, la gran dinastía, o mejor dicho, la rivalidad. Pues, entre Rivalidad, ¿verdad?, pero con con un profesionalismo entre el Duarte, el San Martín, wow, y recordamos ahora a nuestro hermano, el Steve Reed, cuando llegaba con el Cencerro. Increíble, señores, aquellos años, y ojalá y que esto vuelva a renacer en San Francisco de Macorís, y que esa gala, como decía el colega comunicador, cronista deportivo Junior Matrillé, eh, renazca también el baloncesto de San Francisco de Macorís, que inicia mañana por todo lo alto, qué bien. Miren. Miren, señores. A raíz del discurso pronunciado por el mandatario de la República Danilo Medina, había muchas expectativas de lo que podría decir, de lo que iba a decir. Muchos esperaban de que Danilo dijera sí voy a reelegirme, sí va a ser depositado el proyecto. Ya tenemos los votos. Bueno, bueno, pues ayer sorprendiendo a muchos, Danilo Medina en un discurso que podemos decir, eh, muy eh, más eh, implícito que explícito, porque prácticamente no, no dijo, bueno, no voy, no. Eh, pero, ¿verdad?, se pudo deducir por, principalmente en la, en la primera parte, cuando él decía, soy un hombre de principio, eh, no iré más allá del 2020, prácticamente lo dijo con esto. Inmediatamente esto... Creó las reacciones por parte de muchos peledeístas y de la tendencia de Leonel Fernández. Vamos a ver el parecer de peledeístas aquí en San Francisco de Macorís sobre los pronunciamientos del presidente de la República prácticamente de que no se va a reelegir. Adelante. Mira, nosotros no esperamos más que una posición sensata como la del presidente. Nosotros entendemos que el presidente siempre tuvo la intención de, de decir al país lo mejor que le convenía al país. Y anoche expresó claramente cuáles eran sus intenciones. Y esa es la decisión más saludable para que el país siga progresando. Mire, mi hermano, el presidente Danilo Medina quedó como todo un gran estadista. Él en realidad dijo lo que debía decir. No tocar a la constitución. Él, eso fue un juramento que lo hizo ante Dios y los hombres. Y creemos que creo que él quedó bien, bien parado. Nosotros alabamos lo que él dijo. Definitivamente demostró Danilo Medina anoche que es un estadista, que es un verdadero demócrata. Y él lo que hizo fue cumplir con su palabra. De modo que ahora eso favorece al partido de la liberación dominicana, ya que eso va a propiciar un ambiente. ...donde definitivamente el partido acudirá unido a las próximas elecciones. Es muy buena decisión, nosotros siempre confiamos en la palabra del presidente de la República... ...y que la, la empeñó y cuando juró el juramento, que nada más eran cuatro años más. Nosotros como peleadistas estamos contentos y orgullosos... ...y sabiendo la sapiencia del presidente Danilo Medina. El compañero presidente Danilo Medina en la noche de ayer... ...hizo una locución al pueblo dominicano donde dejó claro y establecido su no participación en la modificación a la Constitución, tal y como estaba sonando, que eran intereses de él. De esta forma, el pueblo dominicano, que estaba ávido de que el presidente hablara, recibió eh, las informaciones dadas por este, y nosotros consideramos que a partir de este momento, la paz, la tranquilidad, el sosiego de los dominicanos, vuelve a su posición inicial, y de esta manera a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se desvanecen las posibilidades de conflicto interno. Creemos que el señor Presidente de la República en lo que respecta a su no participación en la modificación a la Constitución dejó claro que no es su interés este, sino más bien terminar de hacer el gobierno que está haciendo que ha sido un buen gobierno y darle la participación y el espacio a otros candidatos que sin lugar a duda están terciando y corriendo la satisfacción por parte de los peledeístas tendencia mayormente de Leonel Fernández eh, satisfechos, verdad, por el pronunciamiento, el discurso de Danilo Medina anoche donde deja entender que prácticamente no se va a reelegir aunque para otros todavía no hay nada seguro vamos a ver lo que ocurra de aquí, eh, bueno de, de, desde hoy hasta el viernes entonces miren Caramba lamentable, Velan joven murió tras sufrir un accidente la pasada semana aquí en San Francisco. Mírenlo ahí, el joven José Manuel Fortuna residía en la calle Hostos, casi esquina Salcedo. Murió luego de permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos del hospital, tras recibir los golpes, golpes contundentes, fuerte. Según los reportes, este joven impactó su motocicleta con la de un delivery, o un delibre impactó con él en un accidente ocurrido en la calle Colón, casi esquina Salcedo. Vamos a escuchar las declaraciones de un pariente de este joven. Caramba, adelante. Sí, las informaciones que tenemos como familia fue que tuvo un accidente en la Salcedo. Esquina Colón. Esquina Colón. Eh, lamentablemente. Sí, hubo otro motor, eh, según informaciones tenemos que fue un motor de eso, de libre, ¿verdad? Entonces, él chocó contra un pote de luz cuando tuve el impacto del accidente, pues lamentablemente mira dónde hemos tenido que llegar. ¿Cómo sí, el muchacho? ¿Cómo era? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Bueno, como decirte, para mí un hijo. Entonces, siempre los hijos son buenos. No podemos decir de, claro, de la realidad. Claro, claro. Y ese ha sido un muchacho ejemplar, un muchacho que ha por todo el mundo. ¿Cómo se llama, eh, José Luis Manuel Fortunas. José Luis Manuel Fortunas. José, José Manuel Fortunas. José Manuel Fortunas. Ah. En la comunidad, él lo teníamos como un muchacho muy honesto. A él le gustaban sus canchanchines como juventudes, pero nunca se vio envuelto en narcotráfico, drogas, robos, nada de eso. Es un muchacho ejemplar de buena familia, de una familia honesta y nativa de Barrio Hermana Mirabal. Mi nombre es José Hierro. Bueno, pasa el alma de este joven, conformidad para sus parientes, caramba, qué triste, qué pena, un muchacho joven, muy joven, y miren, los accidentes de tránsito siguen cobrándole la vida, eh, cegándole la vida a las personas, debemos de manejar con prudencia, con precaución, con precaución, usted motorista al momento y principalmente ahí donde ocurrió este, este, este accidente, en la calle Colón, esquina Salcedo, muchos accidentes ocurren ahí, muchos accidentes, hay semáforos ahí, Jorge, sí. tenemos semáforos, pero de todas formas, caramba, debemos de, caramba, de, de, de cuidarnos un poquito más en, la, en esas intersecciones, observar bien, observar sobre todo, miren, eh, vamos al WhatsApp, señor director, para ver entonces quiénes a esta hora del día están en sintonía con nosotros, Telma de este Aguayo nos envía una foto, bueno una postal, ahí está, de este martes, muy bien, hoy es martes y voy a comenzar con esta frase, que Dios bendiga cada lugar que, pien, que pisen tus pies, buenos días, bien, bien, gracias. De Telma pasamos a Nildia, desde Los Maestros nos envía una oración, un link por aquí, muy bien, gracias. A la pausa y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, realizan protestas sorpresa la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Escenario, la Ribera del Jaya, sector Ribera del Jaya, eh, en la entrada a Ugamba también, manifestaciones, quema de neumáticos, basura en las calles, patrullaje de la policía, todo esto parte verdad de lo que ha presentado el movimiento social y popular en San Francisco de Macorís previo al llamado a huelga para el próximo mes de agosto, así lucía la ribera del Calle en el día de hoy en esta protesta eh, sorpresa, escuchemos entonces a los dirigentes del movimiento social y popular, adelante Bueno, en la asamblea celebrada para donde planteamos las organizaciones presentes allí un paro para necesidades que hemos venido exigiendo durante mucho tiempo. Eso es uno de los acuerdos, la, la movilización de sorpresa, los piquetes, el entierro popular y todo lo que ustedes han visto durante estos días. Eso es para terminar con el llamado del día 7 y esperamos que el pueblo, el comercio y los choferes apoyen esta... Este llamado a, a paro. Las principales demandas incumplidas están: el puente de Ugamba, el puente de, de, de Atillo, ahí, eh, Vista al Valle, eh, eh, Lindo, Atillo. Señores, la construcción de un local para albergar al cuerpo de bomberos. Eso es necesario en este pueblo de San Francisco de Macorís. El encachado de, de la calle de aquí, repavimentarla. La construcción de la plaza y la cultura. La carretera San francisco Río San Juan, señores, que se dé a conocer los asesinos de nuestro querido Vladimir, que va a cumplir dos años asesinado vilmente, y cuando ellos quieren, la, eh, los investigadores buscan los culpables seguidos. A las autoridades que reflexionen que las movilizaciones van a continuar, la sorpresa, la anunciada, y todas... Eh, protestas que se puedan hacer para que ellos reflexionen y quizás no se pueda llegar al llamado a huelga. Pero nosotros creemos que si no se llega al llamado a huelga deben ser con eh, compromiso concreto de que se inicie de una vez el puente de Ugama, de que la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, que se entreguen los terrenos que están ocupando agricultura para que a la UAS y se puedan construir eh, edificios que puedan... Eh, venía a traer mejores condiciones para los estudiantes. Son muchas las demandas, son muchas las razones por las cuales este pueblo ha asumido esta lucha y está en la calle en el día de hoy y va a continuar hasta tanto no se resuelvan sus problemas. A propósito de esta protesta eh, sorpresa hoy en la Ribera del Jaya, entre las demandas, ¿verdad? La construcción del puente sobre Ugamba, sobre en, el, en el sector Ugamba. Vamos a ver entonces cómo califica el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua, estas manifestaciones. Adelante, veamos. Yo sobre el puente de río Ugamba, ya yo he hablado demasiado sobre el tema. No está en esta gobernación la respuesta en términos de ejecución. Reconozco que fue una promesa de presidente que se hizo en una oportunidad y que esa promesa eh, algunos funcionarios no, no la han cumplido. Desconozco la, las razones a pesar de que cada vez que yo toco el tema ellos dicen que en cualquier momento. Pero ya yo soy de lo que estoy diciendo, de que hay que esperar que sean ellos que vengan a ejecutar. Lo que no veo es la necesidad de salir a quemar gomas ni estar protestando por nada, porque total. Eh, hay que esperar como quiera, porque no tenemos el puente en un bolsillo para llevárselo hecho hoy mismo. Así es que eso yo digo siempre, que eso de quemar gomas y tirar basura a las calles y piedras y romper cristales y encapucharse, yo pienso que es una manera. ...que tienen de que ellos deberán superar eso... ...aquí hay... ...estamento... Eh, ...hay puertas abiertas para conversar... ...y para tocarla... ...y el hecho de que no se pueda solucionar un problema... ...en el día... ...o un preciso, en un preciso momento... ...no quiere haber dicho que no se vayan a hacer... ...yo creo que... Eh, ...es innecesario... esa madera de gomas y cosas... Desde luego... Ellos gente que no tiene mucho oficio y, y realmente eso es una manera de ellos emplearse. Ahí está el parecer del gobernador de la provincia, Duarte, sobre las manifestaciones en el día de hoy. Acepta debilidad, ¿verdad?, para la construcción del puente. Reconoce, dice que se gestiona aún, pero critica las protestas la mañana de hoy. Miren, eh, noticia lamentable, caramba, ha sido la muerte de una joven, una joven de apenas 25 años. Se trata de Nayelín Stephanie Margarín de Medina, de 25 años, quien fue ultimada anoche, de un disparo en el pecho, supuestamente por su pareja sentimental, el raso de la policía Félix de Jesús Padilla. Mírenlo ahí, Félix de Jesús Padilla. Este hombre mató, según el informe, a su pareja en medio de una discusión. Vamos a ver lo que nos dicen los parientes de esta joven muerta anoche en la comunidad de Génimo de un disparo, un hecho más de feminicidio, en esta ocasión en manos de ese policía. Adelante.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 como otro hecho muy lamentable de una señora también que ayer resultó herida de más de 14 estocadas por defender a otra persona. Un hombre le fue encima y la cuchilló. Esta mujer fue al hospital, la trasladaron hacia Santo Domingo por su estado y condenamos rotundamente estos hechos de violencia. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si Dios lo permite, mañana regresa a la Fuerza Informativa. Sobre todo...